hablo ah, no, mucho con las manos. No, está perfecto. Que es el... Pero no intento no moverme. Sí, Edustorm es una organización sin fines de lucro. Lo que hacemos nosotras es potenciar a las personas para que puedan desarrollar sus habilidades del siglo XXI y así poder ser agentes de cambio. Trabajamos mucho con esta idea de ciudadanía global, de liderazgo. De hecho, las habilidades que, que buscamos fortalecer y desarrollar en las personas de, de toda edad y de todo contexto y de todo el mundo en algún momento es el liderazgo, el trabajo en equipo, la creatividad, la oratoria la interculturalidad, habilidades que necesitamos para el mundo de hoy en cualquier ámbito, laboral, personal. Y, y bueno, la mayoría de nuestros programas son en inglés, diría que más o menos el 80% de nuestros programas son en inglés, con este objetivo de fortalecer habilidades blandas, pero también habilidades como English skills, ¿no? habilidades de, de inglés, porque bueno, creemos que las habilidades blandas y el inglés son la llave y la puerta que abre, abren un montón de mundos, así que buscamos que las personas lo puedan explorar. Eh, eso es, es, es muy interesante porque nosotras cómo hacemos todo esto, no? cómo desarrollamos los English Skills, cómo fortalecemos habilidades blandas, lo hacemos a través de experiencias educativas. Eh, les llamamos así porque son realmente experiencias eh, vivenciales, eh, virtuales, presenciales o híbridas, estamos incurriendo también en, en lo híbrido ahora, en donde mmm, las personas salen, diferentes a cómo entran, ese es nuestro objetivo, que después de la experiencia educativa, después del paso de Edustorm no solo aprendamos inglés y no solo desarrollemos algunas habilidades, sino que de verdad haya un cambio en la persona, poder empoderarla para que se sienta gente, gente de cambio, ciudadana o ciudadano del mundo. Eh, entonces eh, lo, lo que sucede en Edustorm son programas y cursos eh, donde a través de la metodología que tenemos de enseñanza, que es súper innovadora y centrada en el proceso de aprendizaje del alumno, de la alumna, del participante, eh, buscamos justamente el desarrollo y el empoderamiento de la persona. Y el camino del, del usuario es es poder presenciar las clases, poder tener desafíos semana a semana. Algunos programas tienen intercambios virtuales con personas de otras partes del mundo. Eh, acercamos o abrimos el espacio para que haya oportunidad de, de crecimiento, de conectar, de conocerse. Bueno, como te comentaba, yo me dedico, tengo como dos grandes pasiones, que es la gestión de proyectos con impacto social y la educación. Eh, yo estudié Administración en la Universidad de Buenos Aires, con la idea, nada ¿no? ver, ¿no? Pero de, de focalizarme en marketing, me gustaba mucho la comunicación, lo que ahora resulta ser mi, mi patas flojas. Eh, y a, a lo largo de la carrera tuve muchas experiencias, eh, estuve muchas veces en el lugar correcto, en el momento indicado, y tuve la oportunidad de viajar al exterior. Me fui con una beca Friends of Fulbright a Estados Unidos a vivir un intercambio, me fui con una beca de Youth for Understanding eh, a vivir un año en Finlandia. Eh, hace 10 años <risa> eh, y, y bueno y a lo largo de mi carrera tuve diferentes eh, experiencias sobre todo interculturales que me hicieron darme cuenta que mi pasión es justamente la educación, ¿no? poder eh, desarrollar espacios para que las personas tengan no solo calidad educativa sino también acceso a la educación y eso es lo que ahí nace Edustor también. Eh, y bueno y, y luego me fui especializando en todo lo que es gestión de proyectos, gestión de proyectos en o en empresas o en instituciones públicas, pero con este objetivo siempre de que tengan impacto social, ya sea desde la educación o desde la salud o desde diferentes frentes, pero que sí haya este factor común de impacto social. Me especialicé mucho en eso. Eh, tuve también la, la fortuna de recientemente hacer un, un curso en MIT. Entonces ahí también pude aprender como una visión muy eh, diferente, nueva, innovadora de gestión de proyectos con impacto eh, y bueno, a la vez a la par también la educación siempre estuvo ahí también mi tiempo en Finlandia, en Estados Unidos y también trabajando un poquito en, en, en, en Asia en, en Vietnam y China pude como ver diferentes formas ¿no? de, de, de cómo es la escuela de cómo es la universidad, sistemas educativos y todo eso también me llevó y bueno, mucho antes también pero ahí empieza a aparecer esta cosa de por qué no hacer de la educación algo de, de, de mi carrera, ¿no? parte de mi carrera. Y, y bueno, en, en ese sentido fui eh, docente en, en secundaria, participé en enseñanza por Argentina, e hice el profesorado universitario y de ciclo medio y este, ahora soy profesora en la Universidad de Buenos Aires y sigo dando todo tipo de clases, entonces talleres, eso es algo que está bien. Bien, la educación creo que está como a nivel global pasando por un no, no sé si crisis es una palabra muy fuerte, pero bueno, sí un momento de un, donde va a haber un antes y un después. La pandemia aceleró un montón de procesos que nos hicieron detenernos y decir, ¿qué está pasando con la educación? Eh, porque, bueno, Zoom, plataformas, el, la evaluación, chat GPT, como que hay un montón de, de nuevas variables en el mundo, en la sociedad, en el contexto que nos hacen preguntarnos qué estamos haciendo con la educación. Eh, yo personalmente, acá en América Latina, creo que, que el, el potencial de educación que tenemos es infinito, ¿no? como en cualquier parte del mundo, siempre los seres humanos lo único que hacemos toda la vida es aprender, y aprender cosas nuevas eh, todos los días. Entonces, por un lado pienso esto, ¿no? como que somos una región con mucho potencial, de, de aprendizaje y, y de hacer crecer nuestra educación para poder tener una base sólida y fuerte sobre la cual desarrollar el país, los países, la región. Eh, pero bueno, por el otro lado también es real que estamos atravesando momentos críticos de la historia de la educación, donde nada, hay, hay personas y hay grandes números de, de, de población que tienen sus habilidades de lecto-comprensión y lecto -escritura. ¿no? por debajo del, del mínimo requerido para vivir en el mundo en el que vivimos hoy, y eso es muy alarmante. Y para mí personalmente lo más alarmante es que la escuela hoy en día, cualquier institución educativa, está, está del lado de enfrente, en la calle de enfrente de la vida. ¿no? La vida y la escuela están en veredas opuestas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Nos tenemos que preguntar qué pasa con la educación, que no estamos enseñando las habilidades y las formas de ver el mundo que necesitamos para vivir en la sociedad que nos propone el siglo XXI. Educar nace de una necesidad y la necesidad que veo en todos estos contextos educativos es que muchas veces las personas tienen los conocimientos técnicos Saben eh, lo que necesitan saber en cuanto como a, a conocimiento, ¿no? a, a información, pero muchas veces hacen un poco de agua y no tienen las habilidades para poder eh, usar ese conocimiento, ponerlo en función de algo. Entonces Edustor tornase de la necesidad de que podamos tener espacios donde desarrollemos habilidades que son claves para el mundo de hoy como decía antes, liderazgo, ¿no? no hoy en el trabajamos, nuestra vida pasa en equipo, en la familia, con amigos, en el trabajo, en la escuela, siempre hay equipos. Entonces, poder tener el autoconocimiento suficiente que implica el liderazgo es importante. ¿Y qué materia de la escuela te enseña eso? <risa> eh, mismo también, este, la creatividad. ahí Justo ahora estoy, estoy leyendo el libro de este, las 21 Eh, del mismo autor de Homo sapiens y él plantea un poco como bueno qué está pasando eh, o mejor dicho qué va a pasar cuando las máquinas sean lo suficientemente inteligentes para hacer todo lo que el ser humano puede hacer si los seres humanos podemos hacer cosas físicas que las máquinas ya hoy hacen porque fue la primera funcionalidad de las máquinas poder reemplazar a la persona que trabaja con objetos pesados en una fábrica en el agro etcétera y la otra persona que las la otra cosa que las personas hacemos es pensar, entonces que ahora que las máquinas están aprendiendo también a, a pensar, a descifrar, a entender y nos, nos pueden llegar a reemplazar en eso, ¿qué vamos a hacer los seres humanos? No?